Seguimos recibiendo información, Luis Tavera, desde nuestra sala de redacción con más detalles. Hola Luis, muy buenas noches. Hace muy poco escuchábamos al ministro de Comunicación, vicepresidente de Comunicación de hecho de esta Nación Sudamericana, Jorge Rodríguez, con más detalles acerca del restablecimiento de la energía eléctrica, acciones con respecto también al abastecimiento de agua y acciones también políticas e institucionales. Te preguntamos de hecho. Hola Tatiana, un saludo para ti para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Ya tú lo decías, se conocen más detalles, más información por parte del Ejecutivo Nacional con respecto a este restablecimiento de la electricidad en el territorio venezolano. Luego de este sabotaje al, sumi el sabotaje al suministro de la energía eléctrica acá en Venezuela, donde ya el gobierno había anunciado, había mostrado pruebas que involucraban directamente a sectores de la derecha internacional y que develaban que todo ...formaba parte de un plan de desestabilización en Venezuela. Tatiana, este contexto que se vive acá, en esta nación suramericana... ...ya es denunciado por los mismos venezolanos, ya es alertado por los analistas internacionales... ...quienes insisten en que existe un golpe de Estado en desarrollo en contra de esta nación suramericana... ...que busca justamente... Eh ahorcar todo lo que es el músculo económico de Venezuela con estos, con estos bloqueos financieros que realiza la administración de Donald Trump, con esta campaña mediática que está latente en contra de lo que es el gentilicio venezolano, de lo que son los logros de las misiones sociales que aplican este modelo socialista desde hace 20 años acá, eh, a través de la revolución bolivariana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también ha enfrentado esta clase de injerencias por parte de gobiernos vecinos, como por ejemplo el de Colombia. Colombia ...quien ha aplaudido estas acciones injerencistas y encabezadas por la oposición venezolana... ...con la autoproclamación de un presidente a través de una Asamblea Nacional en desacato... De listos, ...delitos constitucionales que también denuncia los poderes públicos... ...como por ejemplo el Ministerio Público de acá, de Venezuela. Eh, varios puntos que, que son noticia acá en Venezuela... ...pero justamente el vicepresidente de la comunicación, para la comunicación Jorge Rodríguez... Eh, ...decía que ya se encuentra optimizado a un 100% todo lo que es el servicio eléctrico acá en Venezuela... ...también hacía hincapié que es necesario seguir mostrándole al mundo esta unión cívico-militar... ...esta solidez eh, social que se vive acá en Venezuela, una conciencia política que se, ve, se evidencia a través de las calles. Nosotros desde Telesur hemos hecho recorridos por varias partes... ...de la capital en Venezuela, específicamente en comunidades, donde a pesar de todas estas consecuencias negativas que dejó este apagón... ...este sabotaje eléctrico, eh, los venezolanos se sumaron a este plan de contingencia, tanto comunal como también el que organizaba el gobierno de Venezuela... ...para poder distribuir y avanzar con lo que es el suministro de alimentos, con el suministro de agua potable pero además se conoce también desde el Ejecutivo de Venezuela que continuarán las maniobras militares para justamente mostrar esta solidez, esta optimización de la Unión Cívico-Militar y justamente se refería a eso el Vicepresidente para la Comunicación, Jorge Rodríguez. Vamos a escucharlo. El Presidente Nicolás Maduro ha decidido, y así se lo ha señalado, al alto mando militar en nombre, en la persona de él, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, que este próximo fin de semana, sábado y domingo, se reanudan los ejercicios militares en una segunda etapa. Se denominan Ejercicio de Acción Integral para la Protección del Pueblo y los Servicios Estratégicos de la Nación, denominados Ana Karina Rote. A pesar de todo este panorama de dificultades que habían enfrentado los venezolanos hace pocos pocos días de este apagón nacional... ...Tatiana, se ha podido evidenciar lo que hacía hincapié el presidente Nicolás Maduro. Este escenario de tranquilidad, un escenario de paz, un escenario que muestra a una ciudadanía... ...en civismo a una ciudadanía que desde las calles expresan este compromiso... ...por el respeto a la soberanía de Venezuela y que resaltan que una intervención militar... ...unas acciones injerencistas no son la solución para poder establecer o desviar el camino de paz... ...que ya los venezolanos han logrado durante estos 20 años en Revolución Bolivariana. Más información se espera en las próximas horas y por supuesto nosotros estaremos muy atentos... ...y al pendientes de seguirle llevando más información a ustedes, Tatiana. A través de ti, gracias Luis. Muy buenas noches.